Específicamente en Instagram. Nosotros estamos atrás del último con eso de la tecnología. Ustedes supieron, ¿verdad? Que por eso Misael viene los lunes. Entonces, ella es la experta en esta área y nos va a hablar de todo lo relativo que está aconteciendo en esta plataforma digital, Instagram. Empoderamiento con Yosauri García. Buenas tardes. Inglés Sin Barreras, señores, buenas tardes, bienvenidos ya a esta parte de este programa, chicos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y el día de hoy me toca hablar de algo muy interesante para, el, aunque no ha despegado, en asco, ¿verdad? verdad. Sí. Aunque no ha despegado como se esperaba, porque cuando Instagram lanzó eh, la versión de videos de más de un minuto, se esperaba que eso fuera un boom, pero realmente no ha sido tan rápido como se esperaba. Pero ya, a partir de esta semana, Instagram lanza otro feature, o sea, otra chulería, por así decirlo, para los que son los videos en IGTV o el canal de videos de larga duración de Instagram, que es la facilidad de que las personas se puedan suscribir a tus videos y que puedan ponerse en listas. Ustedes ven como cuando en YouTube se ponen, eh, los youtubers ponen todos los videos de una categoría, mis videos de belleza, que salen todos uno detrás del otro. Bueno, pues eso es lo nuevo que Instagram tiene. Y usted dirá, ay, pero son copiones. Mire qué es lo que pasa para que usted me entienda. Instagram, Facebook y WhatsApp le pertenecen a una persona, pero sus competencias siguen siendo Snapchat y YouTube, que son de dueños diferentes. Entonces, sí. la competencia sigue estando entre esos tres, sobre todo porque Instagram lanza los stories, porque Snapchat se le estaba yendo adelante con el público de 25 años hacia abajo. Si tú te fijas en lo que hablábamos la semana pasada. Yo casi no lo uso ya en Snapchat después que salieron las historias de Instagram. Es lo que te digo. Entonces, cuando tú buscas las estadísticas, Instagram eh, está, la mayoría de su público está entre los 25, entre los 18 a 25 y entre 25 a 34 años. Pero los, uno de los públicos que más consume son los adolescentes. Y los adolescentes siempre se están optando más por Snapchat. Es por esto que Instagram se ve en la necesidad de entrar a competencia, de poder competir. Al igual que YouTube, que es el bus, luego de Google, es el buscador más utilizado a nivel mundial, porque lo que tú no encuentras en Google, lo vas a encontrar en YouTube. Es como yo le digo a la gente, en YouTube está todo. Te quiere aprender a hacer algo? Busque un video en YouTube. En YouTube hay videos de todo. Desde cómo hacer arroz blanco, hasta cómo amarrate unos cordones. Literal. Hay de todo en YouTube. Entonces, ¿por qué Instagram quiere entrar a la competencia? Si usted se detiene un poquito a analizar, ahí está el nuevo feature, lo pueden dejar ahí en pantalla para que la gente vaya viendo. Esta nueva modalidad de Instagram le permite a los creadores de contenido, o sea a la gente que sube contenido propio, suyo, que usted lo hace, que se faja hacer su video, que hace un guión que lo graba, le permite que las personas puedan activar una notificación, lo que significa que cada vez que usted sube un video nuevo, las personas van a poder, le va a decir, fulano de tal, acaba de subir un nuevo video. Y usted lo puede ubicar por categorías. Un ejemplo, categoría belleza, negocios, lo que sea. Y al hacerlo de esta manera, Instagram consigue lo que quiere, que la gente dure más tiempo en la aplicación, lo que se traduce en que va a haber más anuncios, lo que también se traduce en que ellos van a vender más anuncios. Porque en esta competencia ay, ay, ay. bella, el que gana es el que logra que la gente permanezca más tiempo en la aplicación y vea más número de anuncios. Terrible el asunto. Yo, Sauri, entonces háblame de YouTube. ¿Qué va a pasar con YouTube cuando esto explote? Eh, esta competencia es tan fuerte que en la última conferencia online que yo hice, que se llamaba Later Conference, que se especificó eh, en Instagram, una de las personas que estaba dando el training en video era uno de los eh, primeros empleados de YouTube, que ahora está en Instagram trabajando. A ese nivel. ¿Por qué? Porque... Hacerle la competencia a YouTube es muy difícil. Ya YouTube tiene un tiempo. Ya YouTube monetiza hace mucho tiempo. Y ya hay muchas personas de renombre que han hecho una carrera ahí. Y ya YouTube, básicamente, es la plataforma en cuanto a video más grande a nivel mundial. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, bueno, perdón, yo sabía que te interrumpa. Cuando no, salió la, lo de GTV, me acuerdo como ahora, que ellos enviaron, ellos solicitaron a los influencers más importantes de Instagram para que la gente se motivara y se fuera para GTV, ¿sabes? Y aún así, eh, no, YouTube, no. La, lamentablemente, YouTube como contenido es demasiado grande por la aplicación que es muy, muy fácil adaptarse a la, a la televisión, es muy fácil adaptarse a los celulares. Y GTV, que yo trabajo, yo subo el videos, el programa se sube en GTV, nosotros subimos también contenido en GTV, pero aunque nosotros tengamos un, un alcance un poquito mayor que en YouTube, aún así, eh, YouTube es, se, se, se, ha, se ha puesto por encima siempre. Mira qué es lo que pasa, ya YouTube tiene años sembrando y posicionándose en el lugar que tiene, además de que la ventaja de YouTube siempre va a ser que no importa lo que tú estés buscando, siempre está ahí, no importa la edad de la persona que esté buscando o el contenido que esté buscando, además de que está... La particularidad de que Instagram es recientemente que te permite, Instagram TV, copiar la URL de un video y ponerlo en tu website. Porque una de las cosas que más ayuda a YouTube es que yo no tengo que cargar mi página web con contenido. Yo simplemente lo subo a YouTube, con un enlace pongo el video y está ahí colgado en mi página. Pero ahora, ¿cómo usted le puede sacar provecho a IGTV? Yo siempre digo que aunque no haya despegado, nunca está de más que usted tenga contenido ahí. Un ejemplo, si usted es una empresa, si usted es un influencer, ¿cómo usted le puede sacar partido a Instagram TV? Poniendo un ejemplo, usted vende productos, poniendo cómo la gente lo puede usar, o los diferentes usos que le puede dar. Si usted es una marca personal, usted puede hacer videos cortos. Yo siempre prefiero que sean de cinco minutos hacia abajo a menos, que sea una entrevista, un debate, o un panel. Usted puede poner ahí tips de lo que usted hace y lo ideal es que usted no me venda lo que usted hace o su producto, sino la experiencia o el problema que usted me soluciona. Entonces, lo ideal es que aunque usted no invierta mucho tiempo en la plataforma de Instagram TV, usted sí tenga contenido ahí para cuando sus usuarios lo estén buscando. Y con este nuevo feature es mucho más fácil porque entonces cuando usted termine de ver un video, le va a sugerir automáticamente el otro video de la serie que ya está ahí. Esto viene porque Snapchat recientemente lanzó lo que se llaman los los videos series, series eh, pequeñas y cortas, entonces había que hacer la competencia, pero en el día de hoy salió la noticia de que Snapchat ya llegaba eh, a, los, a las 300 eh, millones de cuentas, me parece, si el número no me equivoco. Porque es lo que te digo, los adolescentes consumen más contenido, son más vagos, tienen más tiempo y Snapchat sigue reinando en el público menor de 18 años. Instagram y, y tiene bien, un link, un, un, un, o sea, yo soy una persona que trabajo con, en las redes sociales, pues, trabajo con medio de comunicación el, el, el, de redes sociales y tengo que eh, analizar mi público. Yo siempre analizo a mi público. Es que si tú y, supieras uh -huh. que eso está bien, ¿por qué? Porque la gente quiere hacer una estrategia eh, de marketing digital por lo que ellos piensan que es. Tú te ahorras dinero, tiempo y recursos cuando tú partes desde para quién tú trabajas. Sí, claro, pues, tienes que saber a quién llega el público. Y, y una de las cosas que yo he analizado de Instagram es que Instagram tiene un público más clase media, más, más gente que tiene más forma de adquirir un paquete ilimitado o internet de su casa, el Facebook, ¿no? El Facebook, cualquier persona de cualquier sitio puede tener de su casa, pero Instagram no. O sea, Instagram no te da esa ventaja. Eso sí. Entonces, eso no le daría a ellos limitarse en la forma de poder promoverse la, la nueva plataforma de GTV. Claro, pero imagínate una gente, como dice un periodista por ahí de ONAU, que me parece <risa> el buen nombre, una gente que lo que pone es un paquetico de 50 pesos diario, te va a consumir video. <risa> Y sí, como vamos. en la vida no le podemos ganar a Cuba, nunca si sí, un video de 10 minutos con con un, con un, con un el WhatsApp, ah, bueno. el el, WhatsApp. El WhatsApp Chepa el, el entonces es ilimitado. una de las funcionalidades. Sí, ahora está el sí, ilimitado. El ilimitado. ilimitado. Un día ilimitado, sí. un día ilimitado. Un día, ilimitado. Sí, un día sí, ilimitado, 24 7 no, 8 videos, pobre. Eso no. La, lo de <risa> pobre lo dijiste tú, no, no. pongas palabra en mi boca. No porque aquella. Con eso. <risa> lo de aquella, pobre lo dijiste. ¿tú? No. ¿Tú? Yo no, no, he... no, no, no no no no no. Yo no, no, no. no he dicho pobre no a nadie. Respeto. Bella Niri. Bella yeah. Niri sí Bella Niri. sí, Pero con Una yo. una pregunta <risa> que no se puede quedar que le están haciendo por aquí es si ya el contenido yo lo tengo en Instagram TV puedo clasificarlo sí usted va y entra a su canal de Instagram TV Todavía creo que no está disponible para República Dominicana, pero lo puede hacer. Entra y en la configuración pone crear lista y luego le pone nombre a esa lista y de sus videos agrega a esa lista los videos que usted tiene. Si usted lo quiere clasificar, un ejemplo. Si usted hace cosas que tienen que ver con belleza, pero también hace de cocina, pero también da tip empresarial, usted lo divide en listas. Y ya cuando usted vaya a subir un video nuevo, pues va directamente a esa categoría y lo sube por esa categoría. ¿Alguna es pregunta, bien. chicos? Háblame de eh, las mujeres que son influencers. Y los le están preguntando que si están pagando. Eh, creo que Instagram... Él, él tiene años anunciando que van a monetizar y que van a monetizar y que van a monetizar. Sí, Pero ¿cómo? lo que sí te permite... No, mire, ejemplo, yo, yo estuve en una actividad. El sitio no voy a decir. Él <risa> sí si es vamos esa. a pagar. no no no. Estaba en un sitio eh, y estuve hablando con Carlos Montecu. Yeah. Y él y yo estaban hablando y le preguntaba... ...que como él ya no genera dinero en YouTube... ...porque el contenido de Carlos Montuquieu... ...lo, o sea, sí, lo, declinaron, lo totalmente. declinaron... ...y él me dijo... Yo tuve que irme para Isa y yo le pregunté si él genera. Y me dijo, sí, yo genero. Lo que pasa es que está un poquito como limitado. Uh -huh. O sea, son cuentas, súper cuentas. Exacto. Para un poder ejemplo generar. Cuando, el, llegar a ejemplo, cuando sí. empezó la monetización en Facebook, sí, yo recuerdo así. que la única cuenta latina que aplicaba era Badabun. Fue la primera sí. cuenta latina que pudo aplicar para monetización. Y no pero va a ver cuántos seguidores tiene. Exacto. No quiero ser modesto, pero la primera en San Francisco fue Telenor. O sea, eh, porque, eh, y nos perdonan. Eh, perdón. <risa> No. Excúsame, eh, Pero era porque los requisitos eran sumamente difíciles. Sí. sí al principio era así. Luego ya se aún bueno de Facebook todavía. Hay gente que, que todavía no saben. La, creo que yo, la mayoría no saben. Muchas personas no saben que Facebook está pagando. Sí. Y la manera en que Facebook está pagando, le, se lo digo a sinceridad, y Facebook se, está lo pagando que tú más te que YouTube. Exacto, te iba a decir que a, a lo que yo sé, está pagando más. Porque YouTube a los YouTubers latinos no les paga tanto como a los americanos. No, lo que pasa es que la diferencia entre YouTube y Facebook es, un ejemplo, que un, los muchachos, un ejemplo, Bellaniri hace un comentario aquí local y ya, Bellaniri, como tiene un público en Facebook local muy muy bueno, Bellaniri te puede generar 10.000 visitas pero para tú generar 10.000 visitas en YouTube es eh, sumamente man, ¿no? difícil. Hay Entonces, que ahí tú ves el, el resultado económico. Es igual a los te suscriptores. Te cuesta mucho trabajo. Mucho. sus. Entonces, tú también por ahí estás cobrando. Sí. Sí. La empresa. La empresa. Ahora mismo en ahora mismo Facebook no, no, no estamos, por, lamentablemente, por una, una infracción. Y tú no, tuve que solicitar el perdón. Eso te iba a decir Porque que... son delicados. Mira, Instagram y Facebook está últimamente... Que tú, cualquier cosita que tú sí, subas. Son muy sensibles. Hasta una musiquita o una, un por ejemplo aquí, que intentamos transmitir algún día y ya, porque se veía el video de Romeo sin el sonido, ya por eso no te la a transmitir. Por los asuntos de copyright, ellos son muy estrictos, sí. incluso te se pueden cuida. cancelar la cuenta simplemente por el copyright, cuidando el contenido. No Seguirán en salud, eso es se cuidado. llama. No, pero al menos Facebook, la, la diferencia de Facebook y YouTube es que YouTube te tira tres strikes. Pero Facebook. no. Facebook, no. Facebook primera te manda de Zoom, un fundazo fuera, y de... Oye, pero tú pa, tienes que pedir. ¿Dónde está preparado? ¿tú? Sí, se mi bebé de eso. Tení, es? yo, recuérdate, no me des ahora que está cobrando en las redes. Sí, eso es. Mira te están metiendo. Recuérdate. Que yo trabajo... Espec especifica, me por, por favor... Pero, Pero es, que, es que me siento contento es por eso. Especifica, me por favor, que no es a tu cuenta que vas no. a lo que tú cobras, por favor. Esa, Telenor. Aparte, yo yo tengo yo soy miembro de YouTube <risa> Premium, oye, oye, hace, premium hace aproximadamente tres años. Yo me siento contento. Es un orgullo. Fui a Nueva York, allá a YouTube. La comunidad. Y a Google. Y pues es cierto, He ido a Google okay, ah, no. en Estados Unidos okay. y me gracias. todo eso era gozado de humildad que estaba humildad. Gracias Google. al Señor que y hubieran. me excusan. Sí. Y me excusan, y todo eres muy humilde. Yo sabré mil gracias. Claro, este tema claro. es Gracias a humilde. ustedes, chicos. Eh, cualquier pregunta me la pueden hacer a través Ahora, de mis yo, redes sociales. Yo te voy a hacer una preguntita que no es tanto del tema, ya. pero yo tengo un trípode de eso así. <risa> <risa> yo sabía que él no me. Sí. Yo he luchado y he luchado, <risas> o sea que los videos en vivo no se voltean, y he luchado hasta lo intentado romper para ponerlo así y ella lo puso. Y no puede. Respóndeme, traiga, que ya Te voy a responder, todo está en YouTube. Eh, todo está en YouTube. Neto, en IBE tú lo compras. Eh, gracias, no, yo no. Me pueden bienes. seguir en mis redes sociales García. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier inquietud. Y empresas que quieran servicio de sí, y y sabe, Siempre, siempre estoy ahí respondiendo todo lo que me preguntan. Lo pregunta. único que lo que venden frío frío no aguantan Instagram. Por favor, usted vende frío frío, usted no puede. Todo que depende, mi amor, ah, si, no lo hace, si, si lo hacemos pop sí, si lo vendemos pop. Sí, amor, mira, es que no es lo mismo, mira, no es lo mismo que yo. Ponga a Néstor a vender frío frío a que yo ponga una gente pop y a los blanquitos lo ponga a vender frío frío me voy a morir vendo yo, la fábrica entera de ellos yo hierro. sabré yo sabré. Tú tienes que hacerle un instagram a Néstor de Fesimoto de Fesis moto no, no yo vivir sí. con ella porque hasta pagando no subo los seguidores y señores ya. vamos a una pausa publicitaria y cuando retornemos bye tenemos bye. un reportaje interesantísimo